Muy bien. Pues hola a todos. Como he dicho, vamos a hacer una doble práctica hoy. Vamos a empezar con práctica y vamos a acabar con práctica. Y en el intermedio, pues vamos a, a dar, en el centro, vamos a dar la teoría. Si os parece bien, pues vamos a empezar poniéndonos de pie. Muy bien. Y vamos a colocarnos... En esa posición que nosotros llamamos de chikun, posición chikun. ¿En qué consiste? Ya todos creo que lo conocéis, pero por si sí hay alguno que es nuevo, que se conecta por primera vez, que no lo conoce bien, pues recordad que el peso lo llevamos a la punta de los pies, un poquito, que la pelvis la llevamos hacia adelante. ¿Para qué? Para abrir bien el minmen atrás. El joyín, el punto que tenemos en el centro del perineo, un centímetro o dos por dentro del cuerpo. Inspiramos y pensamos que lo conectamos al Mingmen, aquí detrás, la, debajo la, de la segunda lumbar. Cerramos el joyín siempre ha de estar cerrado. Es un punto que todos se abren excepto el joyín. Las axilas huecas para que fluyan el meridiano del corazón, el meridiano del pericardio. Necesitan fluir. Sabéis que el corazón es el emperador de los órganos. No manda mucho el pobrecito, como todas las, las coronas reales, pero tiene unas cuantas prerrogativas y una de ellas es que tiene que fluir el, el meridiano del corazón. Los hombros relajados. Luego en la práctica al final vamos a hablar más de esto pero los hombros siempre muy relajados para que se abran bien el pozo del hombro, el yang jing, el punto que tenemos aquí, que es como un atajo para bajar el chi del corazón, del pulmón, a la altura del agua del riñón. Relajamos bien, cabeza erguida, como si levantáramos el byway hacia el infinito y la barbilla un poquito hacia adentro de forma natural para que el canal central que sabéis que va por delante de la columna vertebral esté perfectamente alineada Huey Yin Bai en una línea y la lengua de forma natural la dejamos que flote hacia el paladar superior para cerrar esa conexión Ren Mae Du Mae esa conexión entre dos meridianos que van desde el perineo por delante el remay al paladar superior desde el centro del perineo por detrás siguiendo la columna atravesando toda la parte central hasta el paladar superior Muy bien, conectamos y en esta posición no cerramos aún los ojos. Miramos delante de nosotros, a la altura de los ojos. Y buscamos un punto y miramos más allá de ese punto, miramos al infinito, intentamos no parpadear, miramos fijamente a ese punto más allá, más allá, más allá y suavemente lo traemos, la visión de ese punto al centro de la cabeza, cerrando los ojos, llevando esa visión al interior de la cabeza. Visualizamos ese punto en el interior de la cabeza. Observamos en nuestro interior. Escuchamos en nuestro interior. La mente vacía, no hay pensamientos, los dejamos fluir. Si surgen, los dejamos fluir. Unimos la mente al corazón, sentimos en el interior de la cabeza, Observamos, escuchamos, sentimos en nuestro interior y la mente se va despertando. Esa conciencia pura, esa ola del hillo antiguo, ese movimiento, esa función. Visualizamos. Como si la mente fuera una linterna que va iluminando el interior de nuestro cuerpo. Con una luz potente, más que una linterna, un foco potente. Se va iluminando nuestro interior y se va vaciando, relajando. Relajamos la cabeza, el cuello, los hombros. Relajamos los brazos desde los hombros, brazos con antebrazos, manos hasta la punta de los dedos. Relajamos el pecho, la espalda, el abdomen la lumbar, relajamos la pelvis y las caderas, relajamos toda la columna, relajamos los muslos, las rodillas, las piernas, los tobillos, los pies. Todo el cuerpo está profundamente relajado. Los poros de nuestra piel se abren. Sentimos como esos puntos por los que la energía circula hacia afuera y hacia adentro se van abriendo. Los pequeños poros de la piel los puntos de energía más grandes y esas grandes puertas de energía. Yong en la planta de los pies. Laokong en las palmas de las manos. Ning Men detrás en la columna bajo la segunda lumbar. Y el Baihui y la puerta del cielo en la parte superior de la cabeza. Todo el cuerpo se abre. Se abre al exterior, el universo penetra en nosotros, nos sentimos abiertos, relajados. Nuestro cuerpo de materia se convierte en materia, desaparece, lo vemos como un cuerpo de chi y de de hueco sentimos ese cuerpo de chi de espacio relajado abierto fluyendo los yom Chudan se hunden profundamente en la tierra conectamos profundo con la tierra con las rocas, con los minerales, con las vetas de agua, profundo. La puerta del cielo conecta profundamente hacia arriba, como si fuera un foco de luz que se ilumina hacia el cielo, muy lejos. Todo nuestro cuerpo se abre a lo que nos rodea, se abre a la naturaleza que nos rodea. Y la mente se empieza a expandir. La mente es como, la cometa, como el cometa y el chi es como la cola del cometa. Le sigue. Se va expandiendo la mente. Hacia abajo, hacia arriba, delante, izquierda, detrás, derecha, en todas direcciones. Nos expandimos un metro, dos metros, llenamos toda la habitación, llenamos el edificio. Nos expandimos en el chi del universo, en el chi primordial. Nuestra mente puede viajar a una velocidad de vértigo. Podemos viajar hasta el confín del universo, hasta más allá de lo que yo pueda imaginar, al universo infinito, macrocósmico, enorme. Pero también puede viajar a ese universo infinito del microcosmos, al interior de los átomos, a las partículas más diminutas. Nos fundimos con el universo, flotamos en ese océano del Chi, nos mecemos suavemente delante y atrás, flotando en el océano del Chi. suavemente, lento, todo nuestro cuerpo es chi, todo nuestro cuerpo es universo, el universo está dentro de nosotros y nosotros estamos en todo el universo. Somos el planeta, somos las estrellas, somos la materia oscura. Nos sentimos uno con el planeta tierra, esa hermosa joya azul. Hasta lo más insignificante que existe en el planeta, tiene incidencia en todos los demás. Somos uno. Todo lo que ocurre en un extremo del universo tiene su efecto en el lugar más lejano. Somos uno. Sentimos nuestros campos de chi unidos. Nos unimos en ese gran campo de chi. Nos apoyamos, nos nutrimos, nos unimos a los maestros, al doctor Pang, a todos los que practican llevando su mente al universo. Creamos ese halo protector alrededor del planeta, ese halo de amor incondicional, de compartir. De comprender sentimos todo el universo a nuestro alcance somos uno no hay límites no hay tú no hay yo no hay nosotros somos universo no hay fronteras ¿Dónde empieza mi cuerpo? ¿Dónde empieza el universo? No hay límite. Nos sentimos uno con toda la información del universo, toda la información de vida, de desarrollo del universo. Nos unimos a ella. Nos unimos a la información de estar mejor, de estar sanos, de aprender, de abrir nuestra mente, de abrir nuestro corazón, de ser uno. No hay juicios, solo hay unión. Somos un todo armónico. Somos chi. En este estado de totalidad, llevamos las manos delante del abdomen. Sentimos todo nuestro espacio lleno de chi. Como una gran esfera, como una gran bola de chi. Vamos a ir abriendo y cerrando. Nuestra mente va primero. Después le sigue el chi. Y por último, los brazos. Nuestra mente se expande. Y esa gran bola de chi se expande al infinito. Se llena de chi puro. y cerramos, vuelve a nuestro interior, expandimos la mente, muy lejos, nuestro chi se expande, captamos chi y volvemos cerrando de nuevo a nuestro interior, la mente va primero, el chi le sigue. Sentimos ese cuerpo de chi, esa gran bola de chi, que se expande abriéndose. En todas direcciones, arriba, abajo, derecha, izquierda, atrás, delante. Como un globo que se hincha y se deshincha. Vamos abriendo y cerrando cada uno a su ritmo. Ca abrimos. cerramos. Abrimos, expandimos al universo, cerramos a nuestro interior, qué sencillo movimiento y qué potente Abrimos a todo el universo, nos fundimos con el chi primordial, nuestra mente de chi puro. La mente vibra a la misma frecuencia que el chi original, por eso tiene el poder de movilizar el chi, de captarlo de traerlo al interior esa gota esa lágrima de chi puro primordial que tenemos en nuestro cuerpo nuestra conciencia pura abrimos a Cerramos. Ah. Abrimos. Ah. Cerramos la mente primero. Ah. Sentimos esa gran bola de chi entre las manos, ese profundo espacio de nuestro interior, ese vacío que no es vacío, lleno de chi puro. Nos expandimos a un universo infinito. Nos fundimos. Cogemos chi. Profundo lo vertemos en el interior. Nuestro espacio físico es un enorme agujero negro. Un profundo espacio para la energía. Capa a capa nos expandimos, se expande la piel, se expande la grasa subcutánea, se expanden los tendones, los músculos, las articulaciones, los huesos, los vasos sanguíneos, los órganos, nos expandimos en ese océano del Chi, nos llenamos de Chi puro y nos volvemos a recomponer, llenos de Chi. Cada una de nuestras billones de células se empapa de ese Chi primordial, de esa información de vida, de salud, de paz. De amor incondicional. Siempre que la mente está en estado puro, unida al universo, solo puede sentir amor incondicional. Indulgencia, comprensión. No hay juicios. Solo hay amor. Solo hay paz. Solo hay silencio en la mente. La mente vacía de pensamientos. El chi fluyendo. El cuerpo de chi y espacio. Nos enriquecemos profundamente. Cualquier zona que tengamos problemática. Pensamos en ella en abrir en profundidad, en llenarla de chi, en recomponerla perfecta. Tenemos esa capacidad, tenemos chi puro, inagotable. Es como un enorme buffet libre de chi que nunca se agota. Siempre está ahí. Solo hay que cogerlo. Cerramos. nos expandimos qué profundo es el universo qué lejos qué sutil es el chi qué suave nuestra mente se encuentra en su elemento flota en ese océano del chino, como un alga en el océano, relajados, la mente lo hacía, abrimos, todas direcciones, expandimos como un globo que se hincha ese gran latido del universo ese gran latido del chi agarramos a nuestro interior nos preparamos para detener el movimiento llevamos suavemente los brazos por delante del cuerpo llevamos los brazos al infinito como esos dioses hindúes cientos de miles de brazos que suben desde el infinito elevando el chi elevamos el chi en todas direcciones lo llevamos sobre la cabeza. Enfocamos las palmas a la puerta del cielo. Vertemos el chi. Suavemente el chi penetra, desbloquea, nutre el espacio de la cabeza. Los ojos, los oídos, la boca, la nariz, los órganos de la cabeza, el cerebro, el cuello, los hombros, los brazos, nutre, desbloquea, fluye como si abriéramos la manguera al máximo el pecho, la espalda, el abdomen, las lumbares, la pelvis, las caderas, los muslos, las rodillas, las piernas. Seguimos un poco el movimiento hacia abajo, visualizando cómo baja el chi hasta la planta de los pies. Y llevamos los brazos al infinito, de nuevo al infinito. Miles de brazos que nos rodean y cogen chi de todas las direcciones en el infinito. Elevamos el chi. Lo vertemos por la parte superior. Una cascada, un torrente de chi que penetra por la columna, limpia toda la columna vertebral y el pecho, el pulmón, el corazón, el pericardio. El bazo, el páncreas, el estómago, el hígado y la vesícula biliar, los riñones, la vejiga, los órganos reproductores. Todo el cuerpo se llena de chi, se desbloquea. Cualquier bloqueo que haya se transforma en chi y desaparece. Se transforma en chi. Y desaparece, hua, desaparece. Llevamos los brazos de nuevo al infinito, en todas direcciones. Vertemos el chi, nutriendo todo el tanque superior. Y las glándulas de la cabeza, la pineal, la pituitaria, la hipófisis, el hipotálamo, tiroides en el cuello, desbloqueamos todo el tantien en medio, nutrimos el palacio del junioano, el palacio del niño, el tantien inferior. hasta la punta de los dedos de los pies y el último llevamos los brazos a la altura de la cintura hasta el infinito tenemos cientos de miles de brazos que se juntan en el infinito y como una gran red como las alas enormes de un cisne que se cruzan y traen chipuro sí, al tantín inferior a nutrir las células a nutrir los tejidos cada una de nuestras células se recompondrá perfecta cada tejido perfecto cada órgano se va reconstruyendo perfecto el chi fluye abundante. La sangre y el chi fluyen libres. Todas las funciones están perfectamente normales. Todo está jaula. Relajamos los brazos y suavemente, sin dejar este estado, nos vamos sentando. Muy bien. hasta dejo un minutito. Que os vayáis situando. Muy bien. Espero que hayáis disfrutado de este abrir, cerrar. Luego haremos otra práctica. Bien, hoy estoy aquí para hablaros del Tao. Mis compañeras, los próximos días os hablarán del Tao de. Ah. Disculpad, mi pronunciación es muy de, del chino del norte. Tao de. <risa> um, pero antes de que ellas os hablen del Tao de, pues yo os hablaré un poquito del Tao. Seguro que muchas ya, pero no está de más repasar un poquito. Um, el Tao es uno de los conceptos más importantes. De la filosofía clásica china. Eh, su traducción, oh, perdón, no tengo PowerPoint, pero tengo power hoja. Así es que esta es la palabra, el ideograma, del eh, Hansel, para explicar lo que es el Tao. Esto es el Tao. ¿sí? Esto es de, ¿verdad? y esto es el Tao. El Tao, el significado primigenio, es camino o vía, en el sentido no físico, sino en el sentido del lugar por el que vas. De hecho, el, el, el, el, Hans, el, el, el ideograma consta de líder, guía y caminar, es decir, por donde el líder, el guía me lleva el camino adecuado. Es ese sentido de camino adecuado. Pero, um, y se fue desarrollando el, el concepto del Tao a la, al mismo tiempo que el concepto de filosofía china durante siglos. Es un concepto muy, muy antiguo. Um, y se llegó al concepto de definir el Tao, más o menos, entenderlo, entenderlo como el camino, de la naturaleza, como las leyes de la naturaleza, y el camino del hombre. Esto les llevó a ese concepto del Tao Te, del de que aunque ya hablaremos bastante más, si no quiero dar una definición, podríamos, en general a veces se habla como norma ética. Bueno, se desarrolló así. Eh, los sinólogos actualmente... No traducen esta palabra, porque la palabra Tao es muy compleja, hasta en chino es muy complejo traducirla con una sola palabra o con una pequeña frase. Hay que explicar, como yo voy a haceros, para decir qué es el Tao. Y puesto que además, según la escuela, según los filósofos, según la época, se explicaba y se traducía de manera diferente, pues ya digo, los expertos en el idioma chino actualmente solo dicen el Tao. Y ya está. Eh, para ilustraros esto, a mí hay una frase que me gusta, que es del capítulo 25 del, del Tao de Ching, eh, que Lao Tse dice, como no sé su nombre, le llamo Tao. Es decir, si supiera su nombre, le llamaría lo que es. Pero como no lo sé, como no lo puedo expresar, pues le llamo Tao. Eh, y también una frase de Chuang Tzu, otro gran filósofo chino, eh, que decía, eh, las palabras están ahí para expresar los pensamientos, pero yo quiero quedarme con los pensamientos y olvidar las palabras. Es decir, lo importante del Tao no es la palabra en sí, sino el concepto que subyace a la palabra. Por eso hay que explicarlo. El Tao también se ha traducido a lo largo de la historia de China como razón, argumento, lógica, principio en el sentido de sentido de las cosas, el principio de las cosas. Aunque normalmente a esto se le llama Tao li. ¿Por qué os digo esto? Porque a veces podéis estar leyendo sobre el Tao en un cualquier libro y os va a salir Tao, Tao De, Tao li. Bueno, Tao es lo general, Tao De es esta, ya hablaremos qué. Y Tao Li sería esta, este enfoque del Tao cuando estamos relacionándolo, hablando de él en el sentido de razón, de lógica. Eh, a la hora de, de entenderlo, por ejemplo, en la época de Lao Tse, había una corriente filosófica que eran los materialistas como Lao Tse o Suan Tse, que eh, explicaban que el Tao era el camino natural de las cosas, eh, las leyes a las que las cosas estaban sujetas. En cambio, había otros que se llamaban idealistas, que le llamaban el principio divino, el camino divino, el principio ideal. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Uno habla de algo como perfecto y otro le da más el sentido de lo que... Eh, es más natural y consustancial a las cosas, pero bueno, una sutileza, porque estoy hablando de eso, si no, quizá no haría tanta distinción. También se le ha dado el concepto de principio activo, principio creador, eh, principio creador eterno, creador de la totalidad, creador de la dualidad y de los 10.000 seres. Esta expresión también es muy china los 10.000 seres, Wang Wu en chino. Wang Wu es todo lo que existe. Para ellos 10.000 era mucho y pues ya 10.000 seres es todo lo existente. Eh, Lao Tse no inventó el Tao, él ya se encontró este concepto, pero le gustó mucho. Le gustó mucho porque para él era un concepto perfecto en el que estaba incluido todo lo imperfecto. Y eso le encantó. Y le encantaban las paradojas. Por eso, a la hora de explicar el Tao, Lao Tse utiliza paradojas. Lo típico de, si es el Tao, no puede ser nombrado, si lo nombro, ya no es el Tao. Es decir, sí, pero no, no, pero sí. Porque le encantaba esa paradoja de lo, lo perfecto que engloba todo lo imperfecto. Todo lo imperfecto es todo lo existente, que no es, no es perfecto. En cambio, por ejemplo, Chuang um, lo enfocaba como un principio de vida, como un principio de, de movimiento, de cambio. Para él era el motor de cambio, era, eh, los 10.000 seres cambian continuamente, no hay nada inmutable y, y el Tao era aquello que unía la vida con la muerte, que unía el cielo con la tierra, era un concepto de cambio continuo. Y por eso eh, le encantaba explicarlo con conversaciones. Porque era yo digo A, tú dices B, ahora yo digo C, ahora yo cambia D. Es decir, expresan con su forma de cómo explicarnos el Tao, ya nos explican el concepto que tenían de él. Es bonito, ¿verdad? Um, en cambio, Kunze, nuestro Confucio... Eh, ya sabéis que era muy social, le interesaba mucho la sociedad, y por lo tanto, para él era seguir las leyes del Tao, es actuar correctamente. Ya está. O sea, no, no ya está, eran más cosas. Pero tenía ese enfoque más social, ¿no? de, de correc corrección social. En la literatura también el Tao se entendía como espíritu puro, madre del cosmos, eh, omnipresente, vasto, eterno, sin diferenciar. Como veis, fijaros todo el rato que llevo y todo lo que he dicho es el Tao. Y no solamente eso, el Tao es la existencia más la no existencia, el ser más el no ser, porque lo engloba todo, por lo tanto engloba lo que existe, pero también lo que no existe. Eh, es causa del movimiento, pero él es inactivo. No tiene intención, pero crea. Lo contiene todo, pero está vacío. Más bonito aún, ¿verdad? Es decir, sí y no, todo a la vez. Eh, y ahora solo una pincelada para explicaros. Eh, lo que es de, aunque mis compañeras les dejo este tema, pero de se entiende como primera traducción, como virtud. Pero no solo virtud en cuanto a cualidad moral, sino virtud eh, cuando decimos en virtud de la capacidad de creadora o en virtud de la capacidad de, qué sé, de pensar que tiene el ser humano. Es decir, hay también un concepto de capacidad. ¿Sí? Bueno, solo os digo eso, no hablo más porque ya digo, no es mi tema. <risa> um, y luego os quería, ahora os quería comentar acerca de qué es el Tao para el Chenén. Por lo tanto, para el doctor Pang. Aunque no he hablado con él, obviamente, pero. ¿Qué enfoque le da el Chen en, al tao? Eh, para el doctor Pan, una persona que tenga un buen de es una persona que sigue las leyes del tao. Eh, y la práctica del, de ese tao de, eh, la finalidad es relacionarse mejor y más con todo lo existente. Debemos de tener buen, buen tao de, debemos seguir bien las leyes del Tao para poder relacionarnos mejor con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con el universo, en aras de crear una totalidad armoniosa, es decir, y esto son palabras mías, imagino que para el doctor Pan eh, el, el seguir las leyes del Tao consigue esa armonía no solo en nuestro interior, sino en, el, en, el, en las relaciones, en la sociedad, en el país, en el planeta, con el resto del planeta y con el resto del universo. Y esa es realmente la capacidad que podemos desarrollar para evolucionar como personas. Eh, las personas, y esta es una opinión personal, el ser humano desde la prehistoria no hemos avanzado mucho, hemos ganado mucho en tecnología, pero en cuanto a nuestro enfoque de relación con el entorno y con nosotros mismos, seguimos dominados por el ego. Eh, seguimos dando con el mazo al de al lado, seguimos queriendo coger lo que no es nuestro. Queremos, mmm, seguimos destruyendo el entorno natural para, para que sea mío. Eh, mmm, no nos escuchamos, no nos, nos cuesta mucho comprendernos y ponernos en la piel del otro. Eh, no hemos desarrollado las habilidades especiales que tenemos. Eh, ¿Qué nos falta? Quizá nos falta seguir las leyes del Tao. Quizá tenemos que desarrollar, ¿no? Un poquito por ahí. Bueno, en, es, en este sentido, eh, y ahora os pondré un diagramita para que lo entendáis mejor. En este sentido es como que para él el, el Tao de es el ser natural. Y el Tao sería, o sea, el, el Tao de es el ser natural, es la función, el desarrollo del Hun Yuan Chi. Y, y el Tao sería el Junyuan-Chiense. Y bueno, ya sabéis que no tengo PowerPoint, pero que tengo power -o. Os voy a enseñar un diagramita, ahora os lo explico. El diagramita es un poquito cutre, lo sé, pero es que lo tengo hace muchos años. Y simplemente os lo quería enseñar para que, para que veáis. Eh, esta primera parte que ahora os explicaré. Esta primera parte es, es filosofía china total, esta última también y esto de aquí en medio es doctor Pang, doctor Pangs, vale, es aportación del doctor Pang. Aquí veis que hay dos renglones, no sé si lo veis. Eh, ¿Por qué? Pues porque esta es la visión de Lao Tzu y esta es la visión de, de Chuang, de, Kung Tzu, de Confucio. Pero bueno, es lo mismo. Para Lao Tse existía el Tao, que da lugar o es el 1. Para Kung Tzu le gustaba más hablar de Gu del vacío también, que daba lugar al Tai Chi. El Tai Chi, no el Tai Chi de Arte Marcial Interna, sino el Tai Chi Tu, este diagramita del círculo con el Yin y el Yang. Esto es el Tai Chi Tu. Bueno, hasta aquí vamos bien. Aquí, ¿qué aparece? Aparece el Hun Yuan Chi primordial. Este es el aporte a la teoría del doctor Pan. Y un aporte muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando está el Tao, el Uno, el Wu Ji, el Tai Chi, aquí el tiempo y el espacio aún no se han separado. En el, en el estadio del Uno y del Tai Chi, el tiempo y el espacio se quieren separar, pero aún no lo han hecho. Y entonces aparece el Yuan Chi primordial, la sustancia, esa sustancia especial. De manera que cuando, justo antes de que se separen el tiempo y el espacio, aparece el Yuan Chi primordial. Y cuando se produce el Big Bang nuestro Big Bang occidental. Cuando se produce el Big Bang, que aquí está en rojo porque es occidental y es nuestro, y se separan el tiempo y el espacio, a partir de ahí se desarrollan todas las cosas. Aquí hay uno, aquí hay uno. Aquí hay un Big Bang y ya hay dos, el yin y el yang. A partir del dos se transforma en el tres. ¿Sabéis? Materia, energía, información, yin, chi, shen. De ahí los cinco elementos, fuego, tierra, metal, agua, madera. De ahí las ocho direcciones, pacua. Si alguno ha practicado alguna vez el pacua, pues las ocho direcciones. Y desde ahí los diez mil seres, los, los wangu, todo lo existente. Lo interesante es este Yuan chi original. Eso quiere decir que el Tao es la cosa y el Junio en Chi original es la sustancia de la cosa que permite que se empiece a diferenciar en materia, en energía, en información. y Empieza a crear materia al condensar ese Chi. Me parece una aportación preciosa y por eso os quería enseñar este papelito, aunque sea un poco cutre. ¿De acuerdo? Bueno, pues um, este es el enfoque del Tao. Este es el, el, el enfoque que tiene um, el Chenén. Y como veis, es un enfoque muy bonito, porque cuando estamos hablando continuamente de expandir al universo, de fundirnos, en una totalidad, estamos siguiendo una idea que tiene miles de años, sí que es muy complejo cuando uno estudia el Tao piensa, explicar el concepto de Dios es difícil, pero el del Tao, no sé yo si es más complicado, quizá porque somos occidentales y nos resulta más extraño, pero es ese concepto el que tenemos que tener y el concepto de introducir el junio primordial como sustancia ahí justo antes del Big Bang y cuando se produce el Big Bang esa separación me parece un logro realmente bonito y, y creo que es importante igual que creo que el Tao de es un concepto muy especial, sobre todo a los que queremos desarrollar esa parte del ser humano que está ahí todavía, que se puede desarrollar y que nos puede convertir en mejores personas. Y a nuestro interior, en personas más sanas, más tranquilas, más felices. Muy bien, pues. Um, vamos a hacer ahora un poquito más de práctica una práctica sencilla una práctica sencilla ¿por qué la he escogido? la he escogido, bueno, primero porque me gusta y porque porque entronca un poco con lo que hemos estado hablando al principio de todas maneras, antes de empezar os quería hacer una pequeña introducción He dicho cuando hemos hecho la primera práctica que íbamos a hablar un poco de los hombros. Yo en mis clases, y si mis alumnos lo saben, hago mucho hincapié en dos cosas cuando practicamos el chikun, En que trabajemos como una totalidad, es decir, que nos acordemos de las piernas, de que hay que movilizar las rodillas, porque si no estamos una hora con las rodillas bloqueadas, el chino fluye, no captamos chi por el yong chuan, no fluye el chi, y el chi tampoco baja, y ahí hay un bloqueo importante. Nos sentiremos cansados. Si estamos una hora haciendo una buena, eh, un buen fluir del chi, no nos vamos a cansar. Y otra cosa importante son los hombros. Para todas las personas, incluso para los que no practican kun ni chenén. ¿por qué? Porque los hombros con la tensión y con el estrés tienden a subir, suben y hay gente que vive así. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Lo que hacemos es bloquear el funcionamiento de los órganos internos. En concreto bloqueamos, los órganos internos tienen una relación entre ellos eh, y están continuamente sus chis en movimiento. Su chi se mueve continuamente uno al otro. No están solos, no están aislados. Tienen una relación muy profunda, mucho más quizá de lo que la medicina occidental um, enfoca. En medicina china están muy, muy relacionados. Y en concreto, en este caso, el chi del corazón y del pulmón tiene que bajar. El chi del corazón y del pulmón tienen que bajar al riñón. Y el chi del riñón tiene que subir al pulmón y a la zona del pecho. Porque trabajan en conjunto. ¿Qué, podemos, qué pasa si nosotros bloqueamos con el estrés los hombros? ¿Qué pasa? Cerramos el Jianjing, el punto 21 de vesícula biliar que está aquí arriba, el pozo del hombro. Y se llama pozo porque como un atajo, como un pozo directo que va hacia el mingmen, a la zona del riñón y que baja directamente ese exceso de yang cuando sube porque lo que sube, como el calor sube, suele ser, es el exceso de yang sube el exceso de calor, de fuego, de yang y es cuando tenemos problemas, tensión alta, migrañas, jaqueca, ojos rojos, acúfenos, hipertensión eh, hipertiroidismo, asma, taquicardias, acidez, la lista es larga, y estrés, por supuesto, ansiedad. Entonces, tenemos que bajar ese fuego, tenemos que bajarlo, tenemos que liberarle el camino. ¿Cómo lo liberamos? Si relajamos los hombros, estamos liberando el pozo del hombro, ya baja mucho mejor. Con la respiración. Sabéis que la respiración, deberíamos practicar la respiración abdominal. ¿Qué quiere decir? La que tiene el abdomen relajado. No consiste en sacar el abdomen, consiste en relajar el abdomen. Para que el diafragma pueda bajar, hacer su máximo recorrido, bajar bien profundo, que llene el oxígeno los pulmones. Sabéis que la parte más ancha de los pulmones es la inferior. Son triangulares. Si no respiramos profundamente abajo, es donde cabe más oxígeno. Y además, el diafragma tiene ese yato aórtico, ese yato, ese agujero dentro del, del músculo del diafragma por el que pasa la aorta. Y cuando el diafragma baja, drena la aorta hacia abajo, ayuda a que la sangre vaya a las piernas y le quita trabajo al corazón, no tiene el corazón que bombear con tanta fuerza. Por lo tanto el chi del corazón baja, se relaja, baja. Todo esto ayuda a que el chi del corazón baje. Por lo tanto es importante y lo primero, esos dos son los más importantes. Los maestros dicen que son los padres de los órganos. Riñón, corazón, fuego y agua son los primeros, son los más, la relación más clara que vemos. Y el fuego ha de estar en equilibrio con el agua, por lo tanto, ha de bajar. Eh, y no solamente estos dos, también el pulmón tiene que descender, porque es el responsable de ayudar al riñón con los líquidos. Y el riñón, el chi del riñón tiene que subir, porque es el responsable de humedecer, de, de, de hacer que la circulación de líquidos fluya hacia arriba, si no el pulmón no tiene líquidos para humedecer las mucosas, la piel, el sistema defensivo. Y después continúan los otros dos, el hígado, que es el responsable de que todos se muevan, tiene que intervenir también en ese movimiento. Y el páncreas, el centro, el que centra el movimiento de todos los demás, ¿cómo conseguir que esos órganos internos fluyan y que nuestra salud se, sea muchísimo mejor? Pues esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues primero vamos a colocarnos en posición cómoda dejamos las manos relajadas tranquilamente sobre las rodillas vamos a cerrar suavemente los ojos vamos a sentir la respiración. Vamos a tratar de respirar relajando el abdomen, bajando bien el diafragma y pensando que cada vez que inspiramos, cada vez que el diafragma baja, el chi del corazón baja. Inspiro. Y el chi del corazón baja los riñones. Exhalo el aire y simplemente me mantengo relajado. Inspiro. Y el chi del corazón baja. Exhalo y sigo relajado. Y voy a introducir el movimiento de los hombros para que me ayuden más. Voy a subir los hombros inspirando. Arriba. Atrás, bajo echando el aire. Inspiro, subo los hombros a las orejas y bajo los hombros echando el aire. Inspiro y relajo los hombros echando el aire. Y ahora lo más difícil, las tres cosas a la vez, inspiro, subo los hombros, el chi del corazón baja, por supuesto que no es difícil, inspiro, el chi del corazón baja, mientras yo subo los hombros, relajo. Inspiro, relajo, voy manteniendo esa sensación, ese sentimiento, ese sentir en mi interior y voy relajando. Dejo de mover los hombros, pero mantengo esa respiración y ese sentido de que el chi del corazón baja al riñón. Poco a poco incorporo también el chi del pulmón. Inspiro hombros muy relajados abajo. Baja el chi del corazón, baja el chi del pulmón. Y el chi del riñón se va incorporando, sube hacia arriba. Sentimos como uno a uno los órganos se van incorporando a esa circulación armónica. Empezamos a visualizar, a sentir todo nuestro interior como una circulación llena de chi. Vamos relajándonos, dejando de visualizar órgano por órgano. Visualizamos nuestro interior lleno de chi que fluye. El cuerpo ya sabe lo que hacer. Solo le he dado un pequeño empujoncito. El chi sabe dónde tiene que ir. Mi mente le ha dado un pequeño empujón, un pequeño recordatorio. El chi del corazón que baje, el chi del riñón que suba, que fluya el chi. El chi del hígado fluye libre, el chi del páncreas fluye, el chi del pulmón fluye. Sentimos nuestro interior lleno de chi. Llevamos la mente, la atención, al palacio del Junyuan. El espacio que está detrás del estómago y el páncreas. Ahí está el palacio del Junyuan, la sede del Chi de los órganos. Llevamos la mente a ese lugar. De esta manera potenciamos el chi de los órganos. Potenciamos el sistema endocrino. Cuando hay estrés, y el chi de los órganos no fluye armónico. Se segregan unas hormonas del estrés que nos producen muchos problemas. La adrenalina, el cortisol. Pero cuando nos relajamos, cuando relajamos los hombros, cuando relajamos la mente cuando dejamos fluir el chi de los órganos libremente por el interior, cuando potenciamos el palacio del Yuan, se segregan esas hormonas de la felicidad, las endorfinas, la oxitocina, la dopamina, la serotonina, hormonas que tienen unos efectos beneficiosos en el organismo. También nos ayudan a controlar las emociones asociadas a los órganos. Potenciamos que fluya libre el chi del hígado, Y no será fácil que sintamos ira, dejamos fluir, no hay frustración, no hay enfado, potenciamos que fluya libre el chi del páncreas, acabamos con los pensamientos obsesivos. Dejamos que fluya libre el chi del riñón. No tememos. Nuestra fuerza de voluntad se fortalece. Dejamos que fluya libre el chi del pulmón. Se acaba la tristeza. No hay depresión. Dejamos que fluya libre el chi del corazón, nos indunda la alegría calmada, la felicidad serena. Todo el chi de los órganos fluye, sentimos nuestro cuerpo lleno de chi. Ese chi de nuestro cuerpo lo empezamos a expandir con la mente. Expandimos. Recordad, el chi del universo está ahí, abundante. Solo tenemos que cogerlo. La mente se expande. Y el chi le sigue. Todo nuestro cuerpo se llena de chi del universo. Somos universo. Nos expandimos hasta el infinito. Hasta el gran infinito. Y hasta el diminuto infinito. Sentimos el cuerpo fluir el chi sigue a la mente, nos llenamos de chi puro, captamos todo ese chi, captamos toda esa información de alegría, de amor, somos uno, Somos uno con todas las personas. Somos uno para amarnos, para ayudarnos. Sentimos fluir el chi por nuestro interior. Todo el universo va al interior. Nosotros vamos a todo el universo. Somos uno, no hay bloqueos, no hay límites. Somos las mismas personas en este estado de ser verdadero, de conciencia pura. todos queremos lo mismo, queremos amor, queremos paz, queremos salud. Todos nuestros marcos de referencia nos llevan a desconfiar de los demás. Tenemos que romper con, esas, con esos esquemas. Confía. Ábrete al universo, ábrete a los demás, abre tu corazón. ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué buscas en la vida? ¿Buscas amor? ¿Buscas salud? ¿Buscas paz? Es lo que todos quieren. Todos somos iguales. Cuando quitamos las etiquetas, cuando no juzgamos, todos somos uno. Nos fundimos en ese universo de chi. Nos unimos a ese gran campo. Nos unimos a la información de abrir el corazón. De codo con codo proteger nuestro planeta. De unirnos en un buen propósito. De no juzgar. No hay tú, no hay yo. Dejamos atrás los egos. Confiamos plenamente, abrimos el corazón. Somos universo, somos uno. Somos nosotros los que nos bloqueamos. El chi está ahí abundante para que lo podamos. Somos nosotros los que desconfiamos de los demás, los que ponemos barreras. Quizá los demás también sufren. Quizá los demás también se equivocan. Abramos el corazón. Comprendamos a los demás. Seamos indulgentes, seamos empáticos. Abramos nuestro corazón. Todo ese chi que fluye libre en nuestro cuerpo. Todo ese chi de los órganos, potente y libre, libera las emociones nos hace dueños de nuestras emociones. Nos permite recuperar el control de nuestra vida. Somos universo. Aprendemos a reaccionar con tiempo. Aprendemos a que ese instante entre la palabra que nos dicen, la acción que nos hacen y nuestra reacción se aumenta. Quizá no nos querían ofender. Quizá no querían hacernos daño. Comprendemos mejor más nos comprendemos mejor a nosotros mismos, nos amamos más, amamos más a los demás. Llenos de universo, en ese hermoso espacio, ¿cómo podríamos nos sentir sin amor? sino reverencia por esa belleza, esa completud, esa totalidad perfecta. Tenemos una vida tan hermosa. Aprovechémosla bien. Fluimos en el océano del chi. Fluimos. Llevamos los brazos delante de nosotros y empezamos a elevar el chi desde todas las direcciones. Con cien mil millones de brazos, recordad, elevamos el chi en ese universo infinito. Llenamos de chi nuestros brazos. Sobre la cabeza vertemos un torrente de chi puro que nos va desbloqueando. Sentir el chi como penetra, como una riada en el tantien superior. De tener las manos un momento en superior, sentir el espacio, la sede de nuestro ser verdadero y el espacio en el que están los órganos de los sentidos, el cerebro. Visualizad el sistema nervioso, el cerebro. La médula espinal, todas las raíces nerviosas, vertemos chi abundante, como torrentes que van llenando el sistema nervioso. Seguimos vertiendo. suave, por todo el cuerpo, por el pecho y el abdomen, y las piernas, rodillas y pies, todo el cuerpo lleno de chi puro, recordad, está ahí, abrimos los brazos y vamos al universo de nuevo, esos cientos, millones de brazos que se expanden en todas las direcciones y elevan el chi. Captamos chi puro del universo y volvemos a verterlo profundamente. Vamos al Tanti en medio, al palacio del Junyuan, detrás del estómago y el páncreas, nos detenemos en él, imaginamos todo ese Chi en el palacio del Junyuan, nutriendo el sistema endocrino, los órganos internos, fluyendo libres, las emociones calmándose y el, y el sistema endocrino segregando esas hormonas de la felicidad, esas hormonas potentes que todo lo que nos dan son beneficios. Sentimos el palacio del Junyuan lleno de chi puro, potente, desbloqueado feliz, y seguimos vertiendo todo el cuerpo, volvemos a elevar los brazos en todas direcciones, millones de brazos, captando chi a la vez, una enorme burbuja, captando chi, de todo el infinito, lo llevamos por encima. Vertemos como una cascada, penetra profundamente un río de chi fluyendo por el interior, ese profundo interior, ese vasto espacio. Seguimos nutriendo, desbloqueando todos los sistemas y vamos al palacio del Mingmen. Nos detenemos en él, la sede de la energía congénita, de la esencia con la que nacemos. Nos detenemos en el Mingmen lleno de chi puro del universo, lleno de chi, potenciando el sistema inmune, potenciamos el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmune y todos los demás sistemas van como una catarata que se va desplazando de uno a otro. Mi men lleno de chi puro. Y vertemos todo el cuerpo. Y el último. Millones de brazos al universo. Hombros muy relajados. Millones de brazos que captan chi de todas las direcciones. Ese chi puro, original, sin diferenciar, vertemos ese sutil, fino, que vibra a la misma frecuencia que nuestra mente. Por eso nos nutre también. Vertemos, tan tien superior. Tantien medio, palacio del Ningmen y vamos al Tantien inferior. Nos detenemos en el Tantien inferior, la sede del chi para el metabolismo, para el cuerpo físico. Visualizamos esos millones de células llenas de chi puro. Su ADN se recompone perfecto. No hay células enfermas, no hay patógenos, y todas las células se forman perfectas, los tejidos perfectos, cada órgano se va reconstituyendo perfecto, todas las funciones de los órganos totalmente normales, Sentimos ese chi profundo. Llevamos las manos sobre el tanti inferior. Cerramos, nutrimos el chi. Nuestra mente en el interior. Nuestro cuerpo lleno de chi, fluyendo libre. Cualquier bloqueo que hubiera se transforma en chi y desaparece. Se transforma en chi y desaparece. Sentir todo el cuerpo. Lleno de chi abundante, fluyendo libre, la sangre y el chi fluyen libres, sin bloqueos. Los órganos están fuertes. El palacio del Junyuan, el palacio del Mingmen, el palacio del Shen Chi, en el interior de la cabeza. Todo nuestro cuerpo está sano fuerte, joven, feliz, pueden ser las células felices, pueden ser felices. Nuestros tejidos, nuestros órganos, todo nuestro interior está lleno de esa alegría calmada, de esa felicidad plena, pura y potente. Sentid que sois uno con todo, sentid la fuerza del amor, igual que el agua parece blanda y sin embargo todo lo puede, hasta lo más duro lo penetra y lo desgrega, lo desmenuza, el amor parece lo más blando. Pero es la herramienta más poderosa que tenemos. Si amamos, si perdonamos, si comprendemos, nada nos dañará. Y no dañaremos a nadie. Sentid vuestras emociones con ese desapego ya nos controlan, tú no eres tus emociones, tú no eres tus pensamientos, tu mente está en calma, tu corazón está feliz, Poco a poco vais moviendo suavemente los pies, las manos, lo que necesitéis. El cuerpo es muy sabio, nunca engaña. Igual que cuando enfermamos, el cuerpo enferma es por algo y nos lo está diciendo. También nos dice cómo sanar. nos dice que mover ahora mismo lo que os pida. Estiraros, pues estiraros. Vais abriendo suavemente los ojos, recordad que el Juan del hígado, el alma del hígado, vuelve por la visión. Hemos estado muy lejos y poco a poco abrimos la visión. Dejamos que vuelva. Volvemos a este cuerpo físico y jaola. Venga, un par de jaolas bien fuertes. Jaola. Otro más. Jaola. Os lo habéis ganado.